Van Design surge de esta idea de hablar sobre arte, sobre artistas plásticos, pintores, escultores y otras disciplinas como la fotografía y además también hablar del cine. La queridísima paleta de alcohol. Este tipo de paletas de alcohol van a escucharlas eh, muy seguido en estos tutoriales porque son las que se utilizan para Hollywood, para el cine. Yo quería no nada más hacer contenido porque sí, sino enseñar algo, mostrar algo. Con cada video aprendo mucho, cada video lo preparo con muchísimo amor. El afecto de la gente que también te, te ve y que te apoya y que te echa toda la buena vibra, eso es lo más bonito que me ha dejado Fan Design. Yo creo que un canal de maquillaje para que sea exitoso debe cumplir varios elementos. Lo principal es la manera en cómo explicas eh, lo que estás haciendo, la manera en cómo presentas los materiales y cómo iluminas tu caracterización, o bueno, en este caso, tu maquillaje. Eso puede hacer de tu canal eh, un canal exitoso. Hitsbook es única. Yo no conozco a ningún otro sitio o a ninguna otra plataforma que te invite a formar parte de su catálogo y bueno, creo que ese es el escenario perfecto para que tú muestres lo que haces. Muestres tus videos, tus ideas, tus creaciones.